Residentes en el sector TEN y TEM, segunda etapa en esta ciudad, solicitan a las autoridades la intervención de las calles en la zona, como lo han prometido en reiteradas ocasiones. dando todos los aparatos que ellos quedan de venir. Así nos habló que se iba a comenzar ya a trabajar aquí en la calle El Sol, la calle Central. Estuvo el jueves a las 7 y media de la mañana aquí y estuvimos esperando, pero todavía no tenemos respuesta. Estuvimos hoy en el ayuntamiento, una comisión que tuvimos allá. Le dejamos todos los documentos para ver el caso que él va a hacer con El Salvador Ten y Vista Nueva. Critican el mal estado en que están las vías, las cuales, tal y como se observen las imágenes, poseen innumerables hoyos y grietas. Ay. Esto aquí es lo que es animal, esto es para vivir caballo y vestido. Esto es lo va Ahora que está lloviendo, ¿cómo se hace usted? No, no, no, ah, metí y bachi, porque no hay maná. ¿Cómo le en este sector aquí? Esto aquí, El Salvador Ten y Ten. Porque ahora se ha olvidado esto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.